acá está con modulación cero, potencia la potencia ya, y bueno, y la tenemos con una carita fantasma ahí abajo vamos a tratar de hacerlo, ahí lo ponemos en modulación lo sacamos de potencia, modulación están apagados errores, está apagado la temperatura power en, funcionando, vamos a sacar desde acá una emisor online bueno, está saturado por pero... ahí Ahí está. Esto funciona normal, vamos al enlace. Al receptor. El receptor está con unos parlantes potenciados. La antena es un, la antena es un cable. A ver si podemos poner la luz. Bueno, la antena es un cable. Bueno, así con todo, con el cable mete un poquito de ruido ¿no? pero bueno salimos en el audio y entramos acá bueno, eso más o menos como para que tengas una idea y fijate lo del PLL, esto que te digo, esta lucecita roja que está ahí eso es en el receptor y en la parte del transmisor voy a tener que correr la net acá en la parte del receptor tenemos la misma lucecita allá atrás bueno, eso cada vez que lo cambia de frecuencia tienen que quedar apagados. Si quedan prendidos no va a transmitir nunca el enlace. Bueno, esto ya está funcionando, está andando. Me falta colocarle las tapas, desenchufarlo, colocarle las tapas y enviártelo. Bueno. Eh, una vez que está listo, está listo.